Pupeni, Kulamnyan, pue con Pupeni, tufama itain meling echi calendario, melin que se uni a mullentati, se uni a mullentati, se uni a mullentati, se uni a Rakina meo, tu fachi calendario meo Feikon, cuifiquezongu Tu eh, culpa fin, con un profinita tu fameu ta ti Ca, cupanne, que inique acentum, que inique Feita, que melto alta, eh, mapuchezongu Com tu fachi calendario, kom tu fachi Rakinantubo Feita, re mapuchezongu meuta amulitati. ti En el aita, un caso meo ta tu facci, eh, calendario meo Tu facci Rakinantubo meo si alguien tiene que el dinero Si que hacer que el dinero se haga, se haga un el dinero que Rockinan tuet faqi calendario